el saludo para todos los y las docentes de la Fundación Universitaria Los Libertadores. En este video tutorial vamos a ver cómo se realiza la integración de Microsoft Teams con Blackboard en su experiencia original. Para este caso tengo ya aquí abierto un curso y voy a buscar una sección que será en la que yo quiero ubicar la grabación. En este caso voy a ir a Contenidos temáticos. Y aquí es donde se encuentran las unidades. Entonces, eh, lo primero que tengo que hacer es crear la carpeta donde voy a ubicar las grabaciones para que los estudiantes vayan a acceder posteriormente a ellas. Para esto, en la parte superior, debería aparecerme un menú en el que voy a agregar eh, nuevas opciones. Sin embargo, en mi caso, este curso se encuentra el menú desactivado. Para esto, aquí hacia el lado superior derecho, encuentro que voy a activar el modo de edición. Una vez activado, ahora sí encuentro mi menú. Primero voy a crear una carpeta, carpeta de contenido, y le voy a poner un nombre, sesiones sincrónicas. y le voy a dar enviar en la experiencia eh, clásica de Blackboard todos los elementos que creamos siempre se ubican al final entonces si yo quiero que quede más visible para mis estudiantes voy a arrastrarlo hacia arriba simplemente voy empujando hasta ubicarlo en el lugar que quiero por ejemplo, en este caso, si quiero trabajar las sesiones sincrónicas de la unidad 1, lo voy a dejar justo debajo del contenido de la unidad. De hecho, aquí podría hacer una edición, sesiones sincrónicas, unidad 1. Listo. Lo siguiente que voy a hacer será la creación de la primera sesión o pues de las sesiones que vaya a necesitar. Entonces, eh, aquí en mi barra de la izquierda, voy a ir bajando, bajando, hasta que encuentro la sección que dice Herramientas del curso. Hago clic aquí. Y voy a buscar donde dice Microsoft Teams. Y clic de nuevo. Bueno, una vez eh, estamos aquí en esta pantalla, entonces vamos a darle Inicio de Sesión. En este caso, yo ya tenía la sesión abierta anteriormente de correo de Microsoft. Entonces, eh, me hizo login automáticamente. Voy a decirle aquí, crear vínculo de la reunión. Y voy a generar mi primera eh, sesión. Sesión sincrónica, semana 1. Escojo las fechas. Por ejemplo, desde las... 2 de la tarde que son las 14 hasta las 15 y le voy a decir crear una vez nos aparezca esta pantalla que nos dice que la reunión no está creada si queremos hacer algún tipo de configuración más avanzada de nuestra reunión entonces hacemos clic en opciones de reunión En esta sección entonces vamos a seleccionar si queremos que ingrese cualquier persona a nuestra reunión o si queremos que sean solamente personas de la organización, o sea en este caso de la institución que tengan correo u libertadores. También pueden hacer otro tipo de configuraciones como permitir o no permitir activar el audio para los demás participantes, el uso del chat o la redacción. Cuando ya hayamos eh, escogido las opciones que nos interesan, le decimos guardar y cerramos esta ventana. Esta otra ventana, eh, muy importante que le vamos a decir aquí, copiar y una vez hemos copiado, ya tenemos lista nuestra reunión, entonces podemos volver a nuestro curso. aquí regresamos a la sección de inicio entonces vamos a ir a donde creamos la carpeta yo la puse en contenidos temáticos sesiones sincrónicas unidad 1 le voy a decir desarrollar contenido y le voy a poner enlace web recuerden que en este momento yo tengo copiado el enlace en el portapapeles porque le acabé de decir copiar voy a poner aquí de nuevo sesión, sesión sincrónica sincrónica semana 1 o ustedes pueden poner la fecha como prefieran y aquí nos pide la url yo la voy a pegar y si quieren pueden poner una descripción por ejemplo en esta primera semana vamos a estar haciendo la presentación general del curso o pueden Poner como una invitación, como ustedes prefieran. Le decimos enviar. Hago clic acá y ya me puedo unir a la reunión en el horario previsto. Aquí le voy a decir cancelar. Y para recordarles entonces, por ejemplo, me quedo en contenidos temáticos, sesiones sincrónicas unidad 1 y acá tengo mi enlace. Bien, si por casualidad ustedes necesitan editar la hora o el día de la reunión, entonces esta información nos va a aparecer también programada en el calendario. Aquí a mano izquierda tengo el calendario, voy a hacer clic y por aquí yo tengo ya mi reunión programada para el día 17 a las 2 de la tarde porque tengo dos reuniones, porque inicialmente realicé una prueba y luego la definitiva. Entonces yo ya puedo entrar a cualquiera de las dos y modificar, eh, por ejemplo, la fecha o la hora. Por ejemplo, esta la voy a pasar para las 4. De 4 a 6. Le voy a decir guardar. Entonces tengo una a las 2 de la tarde y otra a las 4 de la tarde. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.